Gorriarán y Muñoz en el 11 día de la Liga MX. El buen partido ofrecido el domingo frente a Necaxa determinó el regreso de Santos Laguna al oncidial de la Liga MX, donde Fernando Gorrián y Santiago Muñoz brillaron con el desempeño y goles. Jesús Corona de Cruz Azul fue incluido al atajarle un penal a Pumas, mientras que en el defensa está Kevin Álvarez y Gustavo Cabral, quienes destacaron en el primer triunfo del Pachuca, además de Nico Díaz de Mazatlán FC. En la mitad de cancha aparece Luciano Acosta, junto a Aldo Rocha con sobresaliente labor a contra de Juárez, Además de Mauro Laines, quien dio una asistencia en el triunfo del América, y Fernando Gorriarán, quien dio un buen partido ante el Necaxa y fue autor del tercer tanto del equipo lagunero. Por lo que respecta al ataque, Santiago Muñoz es llamado la sensación del momento y los reflectores ya empiezan a voltear hacia él. Hizo un buen gol a los rayados y eso llegó a tres notaciones en el torneo. Mientras tanto, Santos se alista para visitar a los cholos. La cuadras Santista trabaja en las instalaciones del territorio Santos. Modelo para la visita que hará en el próximo sábado a Tijuana El técnico Guillermo Almada está evaluando a sus jugadores para determinar de qué manera encarará este compromiso Con la posibilidad de repetir la alineación Y hasta aquí mi mis queridos amigos No olviden suscribirse y darle like al video y comentar allá abajo